Entonces estamos con la compañera policía Carla Vanessa Guzmán Centeno. Carla, usted estaba resguardando las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguro Social el día, el día 19 de abril de 2018. ¿Nos puede uh, explicar qué pasó? Sí, este, nosotros estábamos así como se hace este, siempre la vigilancia y el patrullaje en las instalaciones de links, este, porque incluso había una actividad, actividad cultural sobre baile folclórico y entre otras actividades. En eso este, nosotros nos encontramos ahí enfrente de las instalaciones este, un grupo de compañeros. Este, recordando. Y de pronto fue que sucedió, pues, lo de la marcha. Disque pacífica. Sí, sí y esa marcha, ¿quiénes estaban? Este, iba dirigida por Chica Ramírez, Francisca Ramírez. En eso eran una multitud como de 1.500 personas. Y atacaron, iban con machete. En, y en ese momento. ¿Ustedes los provocaron, los insultaron o les, les, les digo algo para no, provocarlos? No, en lo absoluto. Nosotros estábamos este, recordando las instalaciones. Estábamos en actividad. La actividad cultural. Sí, estábamos recordando ahí enfrente de INSS. Que era ahí exactamente la actividad enfrente de las instalaciones de INSS. Estábamos ahí y de pronto ellos llegaron, hasta incluso este, sí, sí, sí. llevaban machete llevaban este palo. ¿Y ustedes, ustedes estaban armados, la policía? No. Nosotros, cuando nosotros cubrimos actividades, nosotros no vamos armados. Nosotros somos seguridad ciudadana. Nosotros le damos la confianza. Y nosotros estábamos en ese momento y de pronto fue que ellos empezaron a insultar y, y empezaron a atacarnos. ¿Y qué forma tomó la agresión? Eh, ellos comenzaron a tirar piedras hacia la, la población que estábamos en actividad. Ah, hasta la gente que estaba ahí. Hasta de, en ese momento, este, uh -huh. donde salieron, este, comenzaron a tirar piedras con palos agrediendo a la gente. At ¿Atacando a la gente con sus palos? ¿Pero por qué, por qué? ¿Por qué van a querer atacar una actividad cultural? Cultural porque era del gobierno. Pero, ¿quién, ¿Quién organizaba la actividad? Porque, ¿Había algún partido político o instancia del, del partido? Ju Juventud Sandinista. Este era una tarde cultural donde se baila folclor músicas nicaragüenses Entonces fue una actividad de la juventud sandinista ¿Qué estaban celebrando? Está, estábamos celebrando... este Aquí este, se hacen este, actividades los fines de semana para la recreación de las familias ah, sí. sí, para la recreación de las familias, de los pobladores Entonces, si sí, sí, entiendo bien lo que me está explicando la, esa gente del movimiento campesino atacaron a, a esta actividad solamente porque fue una actividad organizada por, por el, la juventud sandinista. Sí. Entonces, así sí. es. Sí. Y, y después de que se armó todo eso, se vinieron hacia nosotros. Nosotros estábamos ahí repartando el INS y venían hacia nosotros a atacarlo, donde salimos lesionados cuatro compañeros. ¿Y, y qué, tipo de, qué, qué, qué tipo de lesiones sufrieron? Este, una compañera sufrió una lesión en la parte de aquí. ¿Con piedra? Sí, con piedra, donde casi fue en el sentido que le dieron. A mí fue que me cayó una piedra bastante grande en el pie, donde se me inflamó al instante y otros, eh, otros dos compañeros pues que sufrieron igual la lesión. ¿Y cómo lograron salvarse de ese ataque? Donde ya este eh, nosotros estábamos dentro este, donde nos refugiamos dentro del links donde estaba el comisionado mayor. Y para lograr pues él pidió orientaciones, pero hasta después. Hasta después de los ataques de donde querían quemar las instalaciones, donde re, este, nos no, resguardaron hacia, hacia una esquina donde nos metieron a nosotros los oficiales, donde estaban para tirar piedras, palos, y, y hasta que después que recibió orientaciones el comisionado mayor, fue que. puede que saliera pues la fuerza antes de todo para, para, para, controlar. para, para controlar con gas lacrimógeno sí. y en algún momento usted escuchaba o experimentaba que le estaban disparando con armas de fuego no, no solo con pie no ellos sí e e ellos dispararon a ustedes sí. podrían identificar qué tipo de arma um, ¿Pistola? Pistola. Acá, escopeta. armas arma de cacería, se escuchaba. Entonces, per, no. le, le, ¿estaban disparando en el aire o estaban disparando a ustedes? Disparando. ¿A ustedes? Sí. ¿O en el aire? No, para, ¿Para atacar a ustedes? Sí, para atacarse. Y no. entonces fue, fue pura suerte que ustedes no recibieron una herida de bala. Gracias a Dios. Sí. sí. sí. Y, entonces, ¿cuánto tiempo duró todo ese ataque? Estamos hablando como desde las... ...seis horas. Cinco horas. ¿Seis horas? Sí, sí porque fue desde la tarde, como desde las cuatro de la tarde. Y, cómo, ¿cómo podrían ustedes resistir si ellos estaban 1500 y ustedes seis? No, porque estaba la población. Había población. Donde también surgieron lesionados Sí, porque la gente igual bueno, estaba resguardando Entre trabajadores del INSS La población que estaba en actividad Y nosotros Entonces, ellos lograron mantener a... Sí, mantener un poco alejada por mientras Nuestro jefe recibió orientación mm -hmm. Pero sí dilató Para okay. que... Sí, son seis horas, seis horas. Sí. La herida que usted sufrió por motivo de la piedra, ¿cuánto tiempo le costó para recuperar? Para recuperarme, definitivamente, pues no me he recuperado porque no puedo utilizar un taconcito más alto porque me quedó una goma aquí, entonces no lo puedo utilizar y a veces la bota me lastima. Entonces, ¿usted tiene dificultad para caminar todavía? Eh, en veces, en veces, depende. Entonces, por motivo de un pedazo que le le sí, llegaron. por motivo de sí. En ese momento también, este, ellos quemaron una moto de la institución. ¿De Linz? De la policía. ¿De la policía? Sí, que era de la policía, quemaron sí. eso. Sí. Y era, andaba bastante fuerte la gente. Sí. Sí. Y se avanzaron hacia nosotros.